a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano para este martes 15 de agosto. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos miran a través de la señal de tele Ciudadana canales 48 y 49 a nivel nacional y también a nuestros migrantes un saludo y un abrazo fraterno que nos miran a través de www.elciudadano.gov.es. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente iniciamos con la revisión de los titulares. Militares del servicio pasivo elegirán a sus representantes ante el Consejo Directivo del ISFA. Gobierno entregará 93 unidades educativas hasta finalizar el año. 40 hospitales públicos se encuentran acreditados internacionalmente. Y en lo internacional, el terrorista de Charlottesville comparece en los tribunales.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 Debemos ser atendidos con calidad y calidez. Para ello vamos a hacer un trato por el buen trato. Lo repito, un trato por el buen trato. El gobierno nacional presentó oficialmente el programa Impulso Joven y la Secretaría Técnica de las Juventudes. Este acto se llevó a cabo en la ciudad de Quito. Revisemos más detalles en la siguiente nota. ...sobre todo, con mucho entusiasmo... ...para crear, con mucho entusiasmo para inteligenciarse de la vida, con mucho entusiasmo para innovar, con más, mucho entusiasmo para imaginarse una vida distinta. Yo me alegro muchísimo que van Ecuador el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Secretaría de la Juventud hayan arrancado este proyecto, porque aquí está el futuro del Ecuador... El presente y el futuro del Ecuador son ustedes. Ampliaremos las plazas de trabajo para los jóvenes, principalmente para aquellos que se hayan profesionalizado o que inician su vida laboral. Ahora les brindamos facilidades para que accedan a créditos sin una garantía real, tan solo con una firma solidaria, nada más, con la firma solidaria. La Constitución en el artículo 39 refiere ejes estratégicos que están establecidos en la Secretaría de la Juventud, como son empleo, emprendimiento, capacitación, educación y formación, uso del tiempo libre, porque hay que saber cómo usarlo, y también participación y voluntariado, si el Estado nos está entregando algo, ¿qué le estamos dando al Estado? Hay muchas misiones por apoyar, hay un plan Toda una Vida que está dentro esto es el apoyo al impulso joven, que también los jóvenes tienen que apoyar. Y aquí aparece algo esencial, como la misión Leonidas ProAño, que está firmado con entidades educativas para dar un apoyo voluntario a quienes más lo necesitan. Tenemos 171 convenios, de los cuales más de 20 jóvenes capacitados. El Estado nos está dando muchas facilidades de infraestructura, Conectividad, capacitación que debe ser aprovechada por nuestra generación. Nosotros nos decidimos y planteamos una idea, Volcán. Estamos muy orgullosos por el apoyo recibido por la CFN al permitirnos participar en Liga de Emprendedores. Luego con Ban Ecuador, que nos otorga facilidades de financiamiento con condiciones muy competitivas. Revisamos otros temas. Ecuador asistirá a una reunión de alto nivel para la aprobación de una guía regional para el desarrollo de políticas públicas, evaluación de tecnologías sanitarias y la convergencia de las tecnologías en salud. La Organización Panamericana de la Salud invitó a Ecuador a la reunión de alto nivel en donde se validará un documento para la toma de decisiones con base a la evaluación de tecnologías sanitarias. Las decisiones ya no se toman en base a presión política o en base a la voluntad o al criterio de un individuo, sino en base a verdaderas evaluaciones eh, de tecnologías sanitarias que dependen de la evidencia científica, de evaluaciones económicas, una forma mucho más seria y transparente de tomar decisiones. Según información de la agencia de noticias Andes, el documento a tratar es una guía regional para el desarrollo de políticas públicas, evaluación de tecnologías sanitarias y la convergencia de las tecnologías en salud. La Organización Panamericana de la Salud invita a un grupo pequeño de validadores para la aprobación del documento guía, entre los que se encuentran países como Chile y Argentina. Es un foro de muy alto nivel con un grupo pequeño de validadores y es, digamos, bastante eh, interesante que el Ecuador ahora sea considerado para este tipo de eventos cuando antes se, eh, digamos se adolecía de estas capacidades técnicas en nuestro país y hoy por hoy nos hemos convertido más bien en un referente. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, quien viajará a Colombia, país donde se desarrollará este evento, indicó que Ecuador se ha constituido en un referente en temas de salud y en la forma de tomar decisiones en base a la voluntad del criterio del individuo. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano.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 Cambiamos de tema. Militares en servicio pasivo elegirán a sus representantes ante el Consejo Directivo del ISFA. Este proceso que se desarrollará en el mes de octubre tendrá la participación de más de 31 mil militares en servicio pasivo. El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISFA convocó al proceso en el que se elegirá un oficial y dos representantes de tropa con sus respectivos suplentes ante el Consejo Directivo de esta entidad. Los representantes tendrán injerencia en las decisiones que tome el Instituto Asegurador por los próximos dos años. El personal en servicio pasivo de Fuerzas Armadas pueda elegir sus representantes y sentirse representados dentro de un cuerpo colegiado es un paso muy importante para el desarrollo democrático del país. Las decisiones que se toman en el seno del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas, de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, son decisiones que llevan hacia el éxito, al fracaso, el manejo de los fondos pre previsionales que han aportado los, y aportan los militares, sean en activo o en pasivo, durante toda su vida. Las elecciones se desarrollarán en 22 provincias del próximo 29 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, proceso en el que participarán 31.399 militares en servicio pasivo. Es una... Elección universal que tendrán, tendrán la oportunidad todos quienes conforman el glomerado de servicio pasivo. Entonces eh, creemos de que al hacerlo libre y voluntariamente en una forma universal, podemos nosotros tener eh, algunos representantes que vayan desde luego a tener esa altísima responsabilidad de estar en un directorio. Por su parte, Carlos Urbina, líder de la Confederación de Militares en Servicio Pasivo y Montepío de las Fuerzas Armadas, aseguró que el sector al que representa necesitaba este espacio, por lo que agradeció al Tribunal Electoral de Lisba, que les permita participar en este proceso al que lo calificó como democrático y transparente. Debemos creer en nosotros mismos, debemos creer en que nuestros soldados somos disciplinados, leales, cultos, pertenecemos a, una, a unas Fuerzas Armadas de Honor, y el soldado procederá de acuerdo al proceso electoral. Quienes deseen participar en las elecciones podrán inscribir su lista entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre. Los documentos habilitantes y otra información de interés para quienes deseen participar se encuentran disponibles en las páginas www.isfa.mil.ec y www.defensa.gov.ec. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano.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 Además, se refirió al trabajo realizado por el Ministerio del Interior para el retorno de Carlos Pareja Anuseli. Una reducción importante se registró en el delito de homicidios. Desde mayo hay una reducción del 7% con una tasa de 3,7 homicidios por cada 100 habitantes. Esta reducción también se presentó en otros delitos como robo a personas con un 7%, robo a domicilios 18%, robo a carros 12% y robo de bienes y autopartes de vehículos 4%. Así lo informó el ministro del Interior, César Navas. Sobre el crimen organizado, Navas explicó que hasta el momento se han desarticulado 33 organizaciones delictivas a través de los operativos Fortaleza. Hasta el momento se han realizado 40 operativos. Estamos trabajando en ese sentido, desarticular estas organizaciones, hay tres personas detenidas, 20 armas de fuego de diferentes tipos y calibres, 15 armazones, hay herramientas y municiones donde se confeccionaban estas armas de fuego. El ministro además se refirió al acuerdo que se firmó con el Servicio de Rentas Internas, SRI, la Fiscalía General del Estado y el Servicio Nacional de Aduana en el Ecuador, SENAI, para combatir la impunidad en delitos aduaneros y tributarios, a través del intercambio de información con procesos de inteligencia y fortaleciendo la capacidad del personal de forma permanente. Que Ahora vamos a trabajar de forma permanente, de forma permanente el SRI,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 De acuerdo a los datos entregados por el Ministerio del Interior, el único delito que presenta un aumento es el femicidio. Sobre este tema, Navas indicó que hasta la fecha se han producido 72 femicidios, no 103 como lo indican otras instituciones. Particularmente con la policía preventiva que está en territorio, lo que se ha hecho es un levantamiento en este momento de las denuncias que se tienen en fiscalía o las boletas que se han emitido para que la UPC más cercana, a la, ...a la posible víctima o a la persona que ha sido víctima de agresión eh, física... ...la pueda visitar, el policía comunitario la pueda visitar a, a él... ...y también al posible y tener identificado al posible victimario. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Y a pocos meses Loja se prepara para la segunda edición del Festival de Artes Vivas. Este gran evento que se llevará a cabo en noviembre... ...cuenta con una inversión de aproximadamente 3 millones de dólares. Caminar por las calles de Loja es conectarse de manera inmediata con las artes y cultura. Es común encontrarse con músicos ubicados en las plazas y parques, que entre aplausos y unas monedas demuestran por qué la castellana es capital musical del Ecuador. fue elegida como sede del primer Festival Internacional de Artes Vivas 2016, cuya locación principal fue el Teatro Benjamín Carrión Mora, con capacidad para 900 asistentes, inaugurado en la primera noche de festival. Fernando Morocho, violinista de la Orquesta Sinfónica de Loja, fue parte de la inauguración. Él nos cuenta cómo vivió la experiencia desde el escenario. La experiencia yo la catalogo como una palabra, magia. Porque solo la música te puede transportar a algo que verdaderamente no se toca ni se ve, solo se siente. La ciudad cuenta con importantes espacios que fueron y serán parte del festival. El Teatro de Loja, Bolívar, Segundo Cueva Celí, Alfredo Mora Reyes, el Centro de Convenciones San Juan de Dios, además de los Parques Santo Domingo, San Francisco, la Plaza de San Sebastián y el Valle. Para la realización de la segunda edición del Festival de Artes Vivas Loja 2017, se designó un presupuesto de 3 millones de dólares. El Festival de las Artes Vivas es de lojanos, es de ecuatorianos y desde aquí para todos los ecuatorianos buscaremos, estamos trabajando para que sea visibilizado internacionalmente. Este año se presentarán 32 elencos nacionales y 24 internacionales. Invitarles a que vivan el arte, a que viva el arte en todas las manifestaciones. Algo muy bonito para pasarlo en familia. Que vengan todos, que vengan, disfruten de mi tierra, disfruten de nuestro arte y que se sientan como en casa. Chiquita pero bonita, mi castellana, una de artistas, de versos y tradiciones.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 Entre las noticias del mundo les contamos que en Estados Unidos el fiscal general calificó de un acto de terrorismo los incidentes ocurridos en la manifestación del pasado sábado. Mientras que en varios países asiáticos las inundaciones dejan innumerables pérdidas materiales. Estas y otras noticias en el siguiente resumen. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ha calificado de terrorismo el atropello de decenas de personas en la contramanifestación anti-extrema derecha del sábado en Charlottesville. James Alex Fields, de 20 años y con conocidas ideas nazis, mató a una persona e hirió a una veintena. El atacante ha sido arrestado y acusado de asesinato en segundo grado, entre otros cargos, y comparece en los tribunales este lunes. Allí le esperan muchos simpatizantes de la extrema derecha. Estos radicales izquierdistas son los que traen la violencia, son los que prepara la violencia, dicen en sus cantos, matad a los nazis, matad a los fascistas, vinieron preparados para la guerra, son ellos los que nos quieren matar. La manifestación nazi convocada en la ciudad de Virginia por la retirada de una estatua de un general confederado provocó una concentración de protesta contra la extrema derecha que terminó abruptamente por el atropello Al menos 175 personas murieron y miles tuvieron que abandonar sus hogares en India, Nepal y Bangladesh por inundaciones y aludes causados por las lluvias monzónicas. El domingo, un enorme deslizamiento de tierra en una región montañosa de India arrastró dos autocares y provocó la muerte de al menos 46 personas. Unas 200.000 debieron refugiarse en campamentos de urgencia en Assam, al noreste de India. En Nepal, 21.000 fueron desplazados y al menos 48.000 viviendas quedaron sumergidas por las inundaciones, mientras los socorristas intentaban llegar a las zonas más remotas. En tanto, en Bangladesh, el número de fallecidos asciende a 22. Todos los años Asia del Sur sufre este tipo de catástrofes a causa del monzón. Expertos indican que la ampliación del hábitat humano, la deforestación y los cambios provocados en el terreno acentúan su peligrosidad. Es la estrella del zoológico bueno de Tokio. La bebé panda gigante nacida hace dos meses crece bien y su pelo bicolor se hace cada día más espeso y más suave. La pequeña pesa algo más de 3 kilos y mide 43,9 centímetros. Aunque sus ojos ya están completamente abiertos, su visión es todavía borrosa y necesitará alrededor de un mes para poder ponerse a cuatro patas, explicaron los responsables del zoo. Este fue el primer nacimiento de una panda gigante en cinco años en el zoológico. La cría todavía no tiene nombre. Las autoridades invitaron al público a encontrarle uno y ya recibieron 250.000 mil propuestas. La decisión será anunciada en septiembre. Mientras espera su bautismo, a la bebé se la puede ver jugando cariñosamente con Xin Xin, su madre.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 tu país el siguiente programa es clasificación F cultural, informativo educativo, apto para todo público